Amigos para siempre, los ministros más emblemáticos de Mariano Rajoy comen con Pablo Casado a dos días de la votación. El almuerzo, que tendrá lugar en el restaurante Jayalay de Madrid ha sido organizado por José Manuel García Margallo. Paloserio a Soraya Sáenz de Santa María a solo dos días de la votación en la que los, los 3.082 compromisarios del PP, hacinados en un auditorio con capacidad para 2.000, decidirán quién sustituye a Mariano Rajoy como presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo esperará hasta el minuto final para decantarse a favor de Pablo Casado. Y en un postrer intento de atenuar el impacto, desde el campo de la ex vicepresidenta filtran que Rajoy ha hecho llegar a alguno de sus exministros que no le gusta nada la idea de que un grupo de ellos se reúna hoy a comer con Pablo Casado, las once promesas de Pablo Casado si gana las primarias del PP. El almuerzo que tiene lugar este 19 de julio de 2018 en el restaurante Jayalay de Madrid ha sido organizado por José Manuel García Margallo, uno de los candidatos a presidir el PP que pasó a la segunda parte y que se ha integrado en la candidatura de Casado, el PP se juega a seguir como hasta ahora o bien apostar por la renovación y la integración que promete Casado. A la reunión acudirán también Jorge Fernández, José Manuel Soria, Rafael Catalá, Isabel García Tejerina, María Dolores de Cospedal, Juan Ignacio Zoido y Doulars Monserrat. Se trata del grupo de ministros de Mariano Rajoy a los que se les conoció como el G8, y que formaron un grupo muy diferenciado de los que seguían a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santa María, a los que se han unido ministros como Cospedal, Zoido y Monserrat, aunque faltan otros. La ausencia más significativa es la de la presidenta del Congreso y que presidirá también el Congreso, Ana Pastor que no acudirá por su papel institucional. Tampoco acudirán, aunque alguno de ellos ha mostrado su apoyo al encuentro Juan Ignacio Huert, Alberto Ruiz Gallardón y Miguel Arias Cañete. La cita pretende demostrar que Pablo Casado, al que se le ha identificado con Aznar, por su afinidad con él también es presidente, no está tal y que frente a una Soraya Sanz de Santa María, que representaría a Rajoy, Casado también lo representa al tener el apoyo de muchos de sus ministros. Otro objetivo del encuentro, en el que estará presente Casado, es contrarrestar la imagen de que no tiene experiencia de gobierno, ya que hay muchos ministros con él, los que han hecho reformas muy importantes en el gobierno Rajoy, que le avalan y le acompañan. Y por último que Casado es capaz de integrar otras corrientes del partido, que van desde el ala más a la derecha, con Esperanza Aguirre, al centro que representa García Margallo.